Bueno, pues de los tooltips hemos pasado a los popovers y el siguiente paso natural es ir a las alertas. Una alerta también es un mecanismo que nos proporciona información, aunque en este caso de algún evento que ha sucedido en la página y que debe ser informado de una manera llamativa al usuario. Como siempre, bastante sencillo. Simplemente creamos un div al cual le aplicamos la clase alert y un helper que muestre el estilo que deseamos en esa alerta. Como recordamos, info, éxito, aviso, etc. En este caso, por ejemplo, voy a poner info. Le pongo un texto. Y aquí tenemos nuestra alerta. Vamos a subir un poquito para que se vea mejor y vamos a quitar el popover también. Bien, gestionar su aparición es algo que vamos a hacer desde nuestro propio código Javascript. Cuando ocurra algo, según lo que nosotros deseemos, la alerta se mostrará. Ahí Bootstrap tiene poco que decir. Pero sin embargo, lo que se refiere a cerrarla es algo en lo que Bootstrap sí que puede ayudarnos. Y de hecho sí que lo hace. Simplemente hay que añadir a las dos clases que tenemos, la alert y la alert-info una clase más, como es la alert dismissible. Y por supuesto incluir antes del texto de la alerta un botón que tenga como texto, por ejemplo, una cruz, que a modo de icono nos permite el cierre de la alerta. Así que antes del texto, creamos un botón. Al cual asignaremos la clase Close. Le incluiremos la propiedad Dismiss. indicándole que lo que va a cerrar es una alerta, y simplemente lo que haremos será poner aquí un icono que sea la X, que sea la cruz de cierre. En este caso, más que un icono, realmente vamos a utilizar una codificación UTF-8, que es, el, que es Times, que es el, el símbolo de multiplicar. Simplemente con esto ya podemos venirnos al... A navegador, ya tenemos aquí lo que es la cruz, y al cerrar, al pulsar sobre ella, la alerta se va. Recargamos la página, va a aparecer, y al pulsar, desaparece. Por supuesto, en la documentación existen otras muchas propiedades para poder vestir mejor la alerta, y una de las más interesantes, a lo mejor, es conseguir que cuando la alerta se cierre, se nos confundido, no cierre de golpe, sino que cierre, entre comillas, poco a poco, ¿no? un poco más suavemente. Para ello, simplemente con añadir, Eh, dos clases, la clase FATE y la clase IN, conseguiremos que el cierre se produzca un poco más suave. El siguiente paso en cuanto a visualización de información son las ventanas modales. Una ventana modal es aquella que bloquea el uso de la aplicación que la ha mostrado. Son las típicas ventanas que aparecen en casi todas las aplicaciones de escritorio que generalmente usamos para introducir datos pero que también se usa como elemento que muestra información al mismo tiempo que bloquea el resto de la aplicación de manera que el usuario tiene la necesidad de darle el botón de aceptar para poder continuar su trabajo. Bootstrap nos va a proporcionar la funcionalidad necesaria tanto para crear esa ventana modal como para llamarla. La forma de llamarla es muy sencillita. Simplemente vamos a hacerlo con un botón. Así que simplemente creamos un botón la asignamos a clase Botón. Vamos a poner en este caso un color verde. Y el texto abre modal. Bien, pues lo que vamos a necesitar va a ser, como no, utilizar la propiedad Toggle. Que en este caso pondremos el valor modal. Y también la propiedad Target. a la cual asignaremos un identificador, identificador que posteriormente utilizaremos en la definición de la ventana modal. Por ejemplo, lo vamos a poner aquí, mi ventana modal. En cuanto a la ventana sí, la estructura de la ventana modal, se crea a partir de tres envoltorios. Uno primero con el identificador, que hemos utilizado ahora mismo en el botón que lo va a llamar, ya que también asignaremos a clase modal. Un segundo envoltorio asignado a la clase Modal Dialog. Y por último, un tercero asignado a la clase Modal Conte. Aquí dentro en su interior ya decimos nuestra clase modal como queramos. Podemos utilizar eh, el grid o lo más habitual en este caso puede ser utilizar una cabecera, un cuerpo y un pie de página. Por ejemplo, vamos a crear una cabecera con la clase modal header en la que adentro vamos a incluir un título utilizando una cabecera de nivel 4 a la que le asignamos una clase modal title. Le damos como título, por ejemplo. Título modal. Lo normal es ahora que haya un cuerpo, así que otra vez un contenedor que como os imagináis la clase es modal eh, body y para acabar pues un footer. Que en condiciones normales tira al menos un botón que permita cerrar la ventana. Así que vamos a crear un botón aquí. Botón al que además aplicaremos una propiedad, que en este caso es la Dismis, igual que, que hemos hecho antes con la alerta. Pero que si antes tenía el valor de alert, ahora tiene el valor de modal. De esta manera permitiremos que este botón ya automáticamente nos cierre la ventana modal. Vamos a probarlo. Aquí me he dejado una L. Y aquí una A. Vale, vamos a probarlo ahora, y aquí la tenemos. Además, si pulsamos en cerrar, la ventana se cierra automáticamente. Podría ser interesante que además de este texto que pone como cabecera, aquí a la derecha hubiera una cruz, como la que hay aquí en la alerta, de manera que pudiéramos cerrar la ventana no únicamente con el botón de cerrar, sino además pulsando sobre la cruz. Lo dejo pendiente, aunque realmente su creación es muy similar a la creación de la cruz que tenemos aquí en la alerta. Y por último, para cerrar el vídeo, vamos a hablar de un componente bastante llamativo como es el carrusel. El carrusel es un componente muy habitual en muchas páginas web eh, y su funcionalidad consiste en permitir mostrar una colección de imágenes de manera secuencial, ya sea de forma automática o mediante interacción por parte del usuario. Su creación se basa en un envoltorio y en su interior tres partes. Vamos a crearlo aquí abajo. El envoltorio será un div al que le asignamos la clase carrusel, así como la clase slide. Además, es conveniente ya asignar un identificador que nos permitirá localizarlo posteriormente en el resto de partes del carrusel. En su interior se van a ubicar las tres partes que hemos comentado. La primera son los indicadores, que serán unos circulitos que aparecerán en el carrusel y que servirán de acceso directo a cada una de las imágenes. Para crearlos usamos una lista a la que vamos a asignar la clase carrusel indicadores. Y en su interior crearemos ítems, eh, obviamente tantos como imágenes tengamos, a las que asociaremos dos propiedades. La primera, target, que asociaremos con el identificador del carrusel, en este caso mi carrusel, y la propiedad slide2, que designará asignará al ordinal de la imagen a la que hace referencia. En este caso será la 0, pero vamos a poner 3, por ejemplo, aquí será la 1 y aquí será la 2. El segundo bloque que incluimos dentro son las propias imágenes, las propias diapositivas. Estas se colocan dentro de, de un envoltorio, que va a ser un div, con la clase carouselinner. Y en su interior, diferentes envoltorios con la clase item. Dentro de cada uno de ellos, obviamente, Insertaremos una imagen. Y también resulta interesante insertar una etiqueta a modo de explicación o de definición de qué es lo que estamos viendo. Para ello utilizamos un div con la clase carousel caption. Ejemplo, desierto. Cada uno es... De estos bloques serían diferentes ítems, diferentes imágenes, vamos a poner las tres que hemos dicho, Por último, hay que colocar dos controles, uno a la izquierda y otro a la derecha, que permitan al usuario interactuar con el carrusel. Para ello, fuera de, de este div ya, colocaríamos dos enlaces, dos, dos etiquetas A, que hagan esa función. Así que nos creamos una etiqueta A con la clase left, porque vamos a crear primero la de la izquierda, y además con la clase carrusel control. Como referencia pondremos el propio carrusel, Y para que al pulsar sobre él haga lo que tiene que hacer, que en este caso será desplazar hacia la foto que está a la izquierda, vamos a utilizar una propiedad que la pincule con Javascript, que en este caso es slide. Ir hacia la izquierda, es ir a la diapositiva anterior, así que lo vamos a colocar aquí, es como valor, el valor prev, de previo. Ya tenemos el enlace, pero realmente no tenemos ningún texto ni nada que nos indique la forma del control. Así que para crear una flecha, una especie de, de un símbolo mayor que nos indique el, el sentido hacia la izquierda, nos basamos en los iconos que proporciona la fuente de, de bootstrap, que se asignaban con un span, al que le añadíamos a clase con y la clase del símbolo que queremos mostrar. Que en este caso es un símbolo menor. Por supuesto, esto es la izquierda, habrá que hacer lo mismo con la derecha. Solo que aquí pondremos obviamente next, aquí right, y aquí right. Vemos enseguida que aparecen los dos controles en pantalla, pero nos quedan algunas cosas más. La primera indicar cuál de las imágenes va a ser la activa, va a ser la que cuando empecemos va a estar cargada. Y eso hay que indicárselo en dos sitios. En la propia imagen, vamos a hacer que se cargue en un principio el desierto, y además en el indicador. En este caso es este de aquí. Y vamos a aplicarle la clase activa. Y por último, para que la animación arranque en cuanto la página se cargue, vamos a irnos al carrusel y vamos a asociarlo con javascript con la propiedad write con el valor carrusel. Si recargamos la página...